La herramienta de rotar es una de las herramientas preferidas Y mis alumnos en clase suelen crear unas cosas impresionantes Para activar esta herramienta debes presionar la tecla R en el teclado Y aquí la tienes Su uso es bastante creativo Pero antes de empezar a trabajar Quiero explicarte algo muy importante Es que yo ya me adelanté cortando los segmentos que tenemos aquí Sobre cada una de estas figuras geométricas Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, con la herramienta de selección, clic y arrastro. Voy a poner control 0. Me voy a dirigir acá a la mesa de trabajo. La herramienta de rotar me encanta muchísimo porque la puedes rotar mediante dos formas. La primera es manual. Voy a poner aquí la tecla R. Y puedes rotar esto sobre su propio eje. Eh, también tienes un atajo de teclado que es presionar al mismo tiempo la tecla de alt. Y mira cómo eh, hay unas dos flechitas. La una negra y la otra blanca. Pues ahora lo puedes soltar. Voy a poner saltar tour. Y ahora una vez que se ha duplicado el objeto pones control D mira esto es algo realmente muy interesante y muy chévere voy a hacer esto, voy a presionar la tecla de control clic y arrastro ahora me voy aquí a objeto y voy a poner eh, agrupar otra vez control clic y lo voy a poner por acá afuera voy a seleccionar estos dos objetos control clic y arrastro para ubicarlos otra vez por aquí en esta parte de la mesa de trabajo y vamos con la segunda forma que tiene la herramienta de rotar, la, la, tú tienes Doble clic sobre la herramienta de rotar y puedes eh, rotar, recuerdo, a 10 grados, 15 grados, los grados que sean necesarios. Como te das cuenta, el punto pivote está en la mitad y a partir de este momento voy a dar clic en copiar y voy a poner control D. Mira cómo me está generando este tipo de segmentos. Obviamente recuerda que ya están cortados, ¿no? Ya están cortados y por eso me da este tipo de efectos. Clic arrastro. Hoy voy a presionar control G, lo voy a llevar para acá. Voy a seleccionar esto que está aquí, otra vez clic ya arrastro y me vengo para acá. Y la herramienta, y la parte profesional es trabajar con esta herramienta de la siguiente manera, mira. Presionas la tecla R y el punto pivot que está ahí, vas a hacer esto, mira. Vas a presionar la tecla de Alt Click en cualquier parte. Puede ser cerca o lejos. Voy a hacer esto, por el momento lo voy a dejar aquí cerca de la mitad, Alt Click. Y ahora te va a salir esta misma ventanita, lo vamos a rotar a 5 grados y vamos a generar una copia. Vamos a poner control D y mira cómo se está generando este tipo de estructuras. Esta es la parte donde a mis alumnos les encanta crear con este tipo de herramienta. Es algo brutal, así no, no hay palabras para definirlo. Otra vez clic y arrastro, me vengo para acá. Voy a quedarme con la tercera opción que es al clic para cambiar el punto pivot. Ahora, lo voy a hacer fuera de, este, de esta circunferencia. Voy a ponerlo por aquí, al clic. Voy a conservar los mismos 5 grados de inclinación, copiar voy a saltar este tour y voy a poner control D, mira, hoy tengo presionado control D y estoy generando este tipo de estructuras, lo voy a dejar ahí simplemente para que se vea interesante clic y arrastro, control G me lo llevo por acá tengo otra vez esto que está por acá, lo saco aquí al escenario o lo llevo aquí a la parte de la mitad control R, voy a elegir el punto pivote en la parte inferior y digamos que en el ángulo es muy fácil poner 5, 10, 15, 20 grados de rotación pero, ¿qué tal si yo quiero algo mucho más específico? Por ejemplo, me dicen, Henry, quiero de este segmento unas 30 copias. Pues, simplemente haces esto, divides 360 dividido para las copias que quieres. Vamos a presionar la tecla de tabulador y vas a saber que cada 12 grados vas a generar las 30 copias. ¿no? Voy a saltar el tour y mira lo que se está generando. Uy, Yo te invito a que sigas probando, mira, con herramientas de dibujo. Y pongas la tijerita y empieces a cortar. Digamos que lo dejo ahí. Hago esto, clic y arrastro. Y voy a borrar estos segmentos. Clic y arrastro. Para seleccionar unos objetos y los voy a borrar. Mira, estás generando otro tipo de estructuras. Que tranquilamente puede ser un patrón o puede ser lo que tú quieras. Voy a ponerlo por acá. Vamos con la última parte, la última sección. Que viene a ser esta estrellita que está aquí. Tiene bastantes puntas. Si te fijas muy bien, está dividido ya en segmentos. Cada segmento tiene un color asignado. Clic y arrastro tecla r al clic voy a hacerlo cada no sé cada 22 se me ocurre cada 22 grados clic en copiar y ya pues el resto depende de tu imaginación ahora vámonos a la siguiente mesa de trabajo y esto es lo que más me encanta explicar hacerlo con texto es una maravilla tecla r al clic y voy a rotarla, a rotarlo cada 45 y clic en copiar no tan, tan tan tan tan ya sabes que estoy presionando control D, pero la fiesta no acaba ahí, porque si das clic y arrastras, seleccionas todo esto, en la parte superior tienes el panel de carácter, y ahora tú puedes elegir cualquier tipo de letra, vamos a hacer esto, voy a poner escapar, control T, para convertir la ventana en flotante, y mira, y ahí sí puedes apreciar todo lo que tú puedes hacer manejando con tipos de letra, yo he puesto la letra A, pero pon la letra que tú quisieses, y el tipo de letra que puedas encontrar en internet y el resto realmente lo pone ilustrador. Haces unas cosas realmente súper, hiper espectaculares. Tu ayuda y apoyo es vital para seguir creciendo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.